Hola, bienvenidos a este nuevo video de Excel y Hoy les traemos una interesante aplicación. Esta está relacionada con artículos que ya habíamos visto, como hacer eh, impresión múltiple en Excel, impresión en PDF desde Excel y cómo pasar datos de Excel a Word. En esta oportunidad lo llamamos pasar eh, datos de Excel a Word en un solo archivo. En realidad es un... Mix de lo que ya lo hemos dicho, pasamos datos de Excel a Word y lo imprimimos en un solo archivo de PDF. Eh, para eso, primero vamos a mostrar cómo funciona lo que creamos. En síntesis, se trata aquí: tenemos una, una plantilla de, por ejemplo, una credencial para una charla, por ejemplo, que tienen solo el nombre el asistente, el nombre de la jornada y en todo caso el nombre de la empresa que la da que son datos básicos de una credencial para imprimir en un solo documento esto lo que tenemos es una base de datos en Excel este ya lo habíamos visto y lo que hacemos es mediante la ejecución de una macro fíjense que nos crea Documento 1 Fíjense que nos crea un solo documento de pdf con todas las credenciales de todos los asistentes al evento, por ejemplo a la charla que es muy interesante, muy útil, muy práctico Esto es algo de lo cual ya nos han estado consultando en el canal y también en el blog Fíjense que es muy lindo, muy interesante, es muy rápido y ahora vamos a mostrar cómo lo hacemos, que eh, es muy simple también. Para eso, esto ya les había mostrado la base de datos. Pero ahora, bueno, lo que necesitamos es que esta base de datos esté limpia y solo necesitamos los datos, es decir, la, la lista. Fíjense que acá la colocamos, que es lo mismo, son los mismos datos, pero en forma de lista que no tiene formato, no tiene nada, es una hoja auxiliar, tiene solo la lista y, en, y en cada columna o cada campo tiene su encabezado. Ahora atiendan esto. Por otro lado tenemos, vamos cerrar esto, tenemos una plantilla de la credencial, acá la vamos a mostrar con, con, con los datos completos, pero en realidad lo que tenemos esta plantilla sin datos vacía en la cual vamos a trabajar vamos a ver la primera parte de lo que necesitamos para crear la macro lo que vamos a hacer acá es primero antes de crear cualquier cosa le voy a enseñar cómo se hace esta parte que es con correspondencia con correspondencia fíjese ponemos crear correspondencia, usar lista existente y ahí vamos a buscar la lista que ya tenemos el archivo de Excel que les mostré la hoja auxiliar una vez que tenemos esto fíjense insertar campo ponemos nombre y aquí ponemos el nombre de la jornada con lo que tendríamos nuestra credencial no Voy a poner la vista y ahora fíjense que como hemos vista previa, acá ya no ya nos permite ver todas las credenciales que podemos crear de todos los asistentes al evento bueno, ¿y qué más nos permite esto? correspondencia nos, nos permite imprimir, finalizar y combinar lo podemos enviar por correo, pero no permite imprimir los documentos Miren todos o registro actual, o es de hasta y fíjense que tenemos como predeterminada una impresora de PDF con lo cual le damos imprimir nos pregunta dónde guardar y el nombre le damos guardar y ahí tenemos creado nuestro documento tal cual se mostró recién es lo mismo pero en forma manual lo que vamos a hacer ahora es para no hacerlo manualmente, cada vez que lo, que lo hacemos, cerramos esto, volvemos a abrir la plantilla. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo mismo, pero grabando una macro. Entonces, ¿qué? Nos queda la automatización de lo que hicimos. Por ejemplo, macro test. Entonces, ¿qué hacemos? Macro. Vamos a correspondencia. Seleccionamos la lista lista existente buscamos nuestro archivo hoja auxiliar y tenemos esto insertar campo nombre pues nos movemos con las direccionales del teclado nos posicionamos ahí y ponemos por ejemplo jornada bueno listo con eso tendríamos lo que sería la primera parte tendríamos todos los las credenciales porque aquí tiene la vista previa y podemos ver nuevamente la vista previa de todas las credenciales pero lo que queremos es que se imprima en un solo documento entonces ¿qué hacemos imprimimos y fíjense impresora predeterminada una de PDF aceptamos guardamos nos va a imprimir el documento y aquí que hacemos detenemos la grabación entonces que tenemos fíjense era macro 3 ¿no? no guardamos esto lo que tiene word con el tema de las macros es que lo toma como un como, un, como algo global o sea que en todo el documento de, de word tenés disponible la macro entonces si abrimos cualquier documento de word y vamos a programador vamos a tener la macro disponible por ejemplo acá macro 3 la ejecutamos por ejemplo y vamos a tener el mismo resultado que en forma manual fíjense el mismo resultado que haciéndolo en forma manual pero mucho más rápido ¿no? bueno y ahora que vamos a, a hilar cabos vamos a unir esto con excel de alguna manera lo único que vamos a hacer acá es ya creamos la macro a ir, a ir a Excel y recuerdan que para este caso cuando era documentos de uno en uno teníamos nuestra macro lo que hicimos es modificarla, fíjense que es prácticamente lo mismo acá tenemos warch que es nada más y nada menos que la ruta del archivo que si se fijan está, está acá es la suma de esto más de esto, la ruta del archivo o sea, sería se confundan lo vamos a poner todo junto vamos a así sacar esto o sea que la ruta completa del archivo está en p23 entonces venimos acá y ponemos y fíjense que tenemos este código que es el mismo que ya teníamos de aquí Vemos que la variable WH es la ruta Y vemos los mismos elementos que ya habíamos visto, que damos un objeto de Word para poder trabajar en él. Que se define así. Lo activamos. Y acá la única diferencia, acá cerramos el objeto. La única diferencia es que usamos esta variable que se llama run, que no permite fíjense, ejecutar una macro en Word. Recuerden que teníamos la macro nuestra que se llamaba macro 3 Fíjense, cambiamos por 3 Y fíjense, está asociada a, la, a, esa, a esta macro que se llama TrueWord Está asociada a este botón La ejecutamos Y vamos a tener exactamente el mismo resultado anterior Disculpen que le di, Necesito cancelar resultado que si lo hiciéramos manualmente ahí lo tienen entonces tenemos todas las credenciales o todo, todas las variables de un documento en un solo documento de, de en pdf para poder enviarlo para poder imprimirlo para poder hacer lo que uno quiera les agradezco por haberme escuchado eh, sigan el blog sigan el canal Recuerden que este artículo es un artículo del blog y este video es un complemento del, de ese artículo del blog. Gracias y hasta la próxima. Salud.